chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo programa de Saludablemente. Hoy día contamos con un exil excelente invitado, así que lo presentamos, don Benja Faibovic. ¿Cómo está usted? Gracias, en mi mejor momento. En tu mejor momento. Sí, me encuentro nomás, en mi mejor momento. Qué guayándolo bueno. todo dándolo todo. Bueno, hoy día chiquillos vamos a hablarles sobre cómo triunfar en tiempos difíciles, a ayudarles con algunas herramientas desde el coaching, desde el mindfulness, desde la psicología positiva y también desde la experiencia de estos dos muchachos que estamos siempre tratando de emprender y tirar para arriba el país. Así, Así que es. bueno, Benjita, para comenzar un poco cuéntanos de ti, qué es lo que haces tú y un poco qué es lo que ves que estamos necesitando ahora en esta época. Bueno, primero eh, saludar y agradecer la invitación, Jorge. Encantado. Be. Al fin nos podemos conocer. Al fin nos conocimos Somos por sí. Amigos virtuales. Amigos pero virtuales, ahora, exactamente. Pero ahora, amigos de carne y hueso. ¿verdad? Exactamente. Oye, eh, bueno, yo me dedico al mundo de la educación, al mundo del aprendizaje. Llevo yeah. 12 años con una empresa que se llama Emprende Joven, que hacemos programas educativos para Latinoamérica yeah. que apuntan a elevar el nivel de conciencia de la gente. Perfecto. A entenderse, a quererse, a ver, a modelar un nuevo sistema de creencia en sus vidas a tener nuevos hábitos entonces de estos 12 años y la verdad es que mi pega es viajar por el mundo buscando a, a personas que tienen contenido interesante yeah. poder tomar esos contenidos empaquetarlo y distribuirlo a la educación en latinoamérica perfecto entonces yo partí de esa empresa hace 12 años atrás ya yeah, mira y hoy día me dedico a eso a viajar a conocer a, a estudiar cosas nuevas y a ver qué funciona y qué no funciona en la realidad. Y ahí eh, me metí muy fuerte en un mundo que se llama... Eh, el ¿Cómo hackear la mente humana? ¿Cómo hackear la mente sí, humana? Entonces yeah. es muy choro ese, ese mundo que vamos a hablar, ¿no? Ya, yeah, perfecto. Y sobre todo en tiempos como hoy. Ya. Yeah. Si sabemos cómo funciona la mente, uh -huh. definitivamente podemos mejorar nuestra calidad de vida uh -huh. exponencialmente. Perfecto. Eh, y además me he metido en otros temas de cómo hackear el cuerpo. Ya. Yeah. Y... Hoy día me dedico a viajar y, y hacer contenidos, libros, programas educativos para mejorar la calidad de vida de la gente. Perfecto, me parece súper bien. A mí me ha gustado mucho, eh, ¿cómo se llama? Eh, una, una dinámica que tú hacías ahí en, la, en algunas charlas que te he visto, que era esto de romper el como los miedos, como el, el tablero, un, un tablero de madera, ¿cierto? Algo así. ¿Qué, ¿Qué simboliza eso? Es como es como un ejercicio de imaginería, súper potente, ¿no? Ya, yeah. Eh, bueno para los que no me conocen yo hago también harto coaching a emprendedores Ajá. el cual eh, les muestro un modelo de creencias de lo que, que en el fondo combina, combina lo mejor del Silicon Valley con lo mejor del mundo budista lo creamos y lo transformamos en un modelo de creencia fantástico. superpotente potente para el mundo empresarial fantástico ahí es donde estamos conectados nosotros pues, ahí estamos conectados el, pues, los zen y exacto. el mundo material la combinación exacto una combinación potente y eh, exitosa exacto eh, Claro, uno de estos ejercicios que hacemos es el de... Ahí está ahí eh, en un video, ¿viste? Aquí te estamos... Mira, ahí está el venjita, pienso que cuando era joven, ¿ah? ¿eh? Veja, <risa> <chicos. Beja>, chico. <risa> mini veja. Oye, eh, un ejercicio de imaginería que es con una madera. Ya. Anotar tus miedos al otro lado, que es lo bueno que te espera. Perfecto. Puma, atravesar la madera, atravesar todo el campo físico. ¿Ya? y Romper. Un ejercicio, una imaginería de romper con nuestros antiguos paradigmas y recibir de buena manera... Esta nueva programación mental que queremos recibir. O sea, como, rom bueno. como romper tus miedos para poder atravesar esos miedos y llegar a donde realmente puedes llegar. Así es. Perfecto. Pero ese es el, el hito culmine del curso. Ah, perfecto. Porque es un curso de tres días. Ah, perfecto, ya. Que yeah. quedó espectacular. Voy a ir a hacer uno a La Serena el próximo miércoles, de un día. Mira, buenísimo. A todas las emprendedoras, puras mujeres, 30 mujeres. Fantástico, emprendedoras. mira, pura, pura Así que chiquilla, prepárense allá Prepara enseñar La Serena. Ya. Yeah, oye, bueno. pero pasa el dato bien. pues. ¿Cuándo es? ¿A qué hora? Allá, miércoles en Hotel Campanario, La Serena. Eh, vamos a estar allá con eh, las emprendedoras de La Serena. Perfecto. Bueno. Ah, y además el 13 voy a estar. Mira, que, que tengo acá a mi amigo Iván Martínez, que está conectado aquí. saludos Iván. Eh, un gran emprendedor, te lo voy a traer también ¿eh? ya pues, súper cuando quieras, bienvenido eh, vamos a estar también el 13 de Punta Arenas ya, perfecto, levantando corazones y levantando a los emprendedores, buenísimo bueno y además apoyando porque soy director de la SECH, ya la asociación de emprendedores de Chile, ya, perfecto, también vamos a estar levantando el ánimo de estos 35 mil, 40 mil socios que tenemos. Qué buena. Mira, 35 mil ya. Socio. Ahora 35 mil uno contigo. El Yapo. ¿Eh? Desde hoy día, perfecto. Súper. Oye, eh, súper bien. Pues mira, yo creo que eh, es súper importante trabajar con esto de la motivación y trabajar con esto de la, la, un, un sistema vibracional más positivo. Eh, para eso yo creo que es fundamental el tema de la mente, como tú dijiste, y eh, los pensamientos. Trabajar los pensamientos, porque nuestro cerebro viene mucho como desde la sobrevivencia, ¿no? Desde la vivencia de tu verdadero potencial. Entonces, muchas veces los pensamientos boicotean, piensan como un poco en el riesgo. Las personas como que cuando sobre todo hay una crisis o hay un problema, en vez de verlo como una oportunidad para doblegarlo, muchas veces se, se, como que se cohiben. Eh, ¿Cuál ha sido un poco tu, tu experiencia con, con los emprendedores chilenos frente a crisis? Porque Chile no solamente ha tenido crisis políticas, sino que también hemos tenido... Ter, no sé, pues temblores, terremotos, tsunami, Y pese a todos los chilenos, igual salimos adelante Igual doblegamos no las cosas Somos como un país como que, que, que es resiliente Es una, es una gran, gran habilidad la resiliencia ¿eh? Gran habilidad uh -huh. De hecho Adel Diamond, que es una de las 20 neurocientistas más importantes del mundo uh -huh. Nos dice que la resiliencia es una de las top 3 uh -huh. habilidades uh -huh. Eh, pero qué pasa, como, como dices tú, el, es una cadena, una cadena que viene del pensamiento. El pensamiento gatilla una emoción, la emoción gatilla una acción. Pensamiento, Exacto. emoción, acción. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros estamos conscientes que la calidad nuestro, de nuestro pensamiento afecta a toda la cadena, nosotros deberíamos trabajar desde el pensamiento. Exacto. Para tener un mayor resultado y tener resultados distintos en el plano físico, en lo concreto, Ajá. con las acciones que tomamos. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día el pensamiento está contaminado de una aura o de una energía que es súper negativa y súper limitante. Hoy día, todas las conversaciones, desde que tú te subías un taxi o te subías un Uber o la cuestión, toda la conversación gira en torno a lo que está pasando. Claro. Y lo que está pasando hoy día es un sistema de polarización. Estamos claro. todos polarizados. Sí. De hecho. ¿Cuántos amigos hemos despedido de nuestro grupo de WhatsApp? Oye, ¿Ah? sí, fue. Increíble, ¿no? ¿Qué fobe de Facebook. ¿Cuántas peleas familiares hemos tenido este último mes? Sí, qué pena. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La polarización, la ira, eh, hay muchas emociones que tienen baja vibración. Claro. Como tienen baja vibración, desde el pensamiento se gatilla la emoción, se gatilla la acción. Ajá. Uh -huh hoy día estaba estudiando a, porque estudié para venir para acá mira estuve estudiando ¿Qué maestro estuve estudiando te lo agradezco mira estudié al profesor Joe Dispenza perfecto conoces Joe Dispenza no no no no me suena Joe Dispenza un gran meditador un gran místico ya yeah. este gallo y también que estudia mucho el cuerpo yeah. decía que cuando estamos en, en situaciones de estrés uh -huh. se libera el cortisol sí sí sí pero estas situaciones de estrés eh, fueron creados nuestro cuerpo para vivir un, un momento instantáneo para sobrevivir pero pero pero se gatilla y se baja claro los momentos de estrés como tú estás te sentías amenazado claro. se gatilla pero luego baja sí sí pero hoy día estamos en una situación que el estrés es constante sí entonces cuando el estrés es constante lo más probable y tú como gran profesional de la salud mental ¿Sabes que cuando vamos, estamos en estas situaciones donde alto estrés por un, por un prolongado tiempo, uh -huh. eso reper, repercute en la salud física? Sí, de todas maneras. Entonces, eh, donde está el foco, donde uno pone la atención, es donde se crea la realidad. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigo? Empezar a poner el foco en otras cosas. Exacto, exacto. Dejar de poner tanta atención. Regla número uno es que es sacar las noticias. Sí, de todas maneras. De sacar todas las maneras. noticias. Entonces está así, muy polarizado. Sí. Entonces tenemos que volver al centro. Sí, y de todas maneras, eh, es muy importante lo que. lo que lo que hablaba, fíjate. un clásico Aaron Beck, ya. Que. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, los niños, a diferencia de los adultos, los niños tienen un pensamiento negativo o una experiencia negativa pero no tienen el proceso de como realimentar el pensamiento negativo o la experiencia negativa. Perfecto. Por eso es que, por ejemplo, tú estás en la plaza y hay niños jugando, no sé, cinco años, y se pelean, y al minuto después se reconcilian, porque no aumentan la, el pensamiento negativo. Nosotros los adultos lo que hacemos es como, tenemos una situación negativa y la realimentamos negativamente, y eso es lo que hay que cambiar, o sea... Es parte de la vida esta crisis, pero no es toda mi vida y también si yo me, me pusiera como a analizar realmente, me afectó en parte, pero no afectó todo. Entonces es súper importante como entender que esto es parte del puzzle, pero no es el puzzle completo y desde ahí entonces podemos ir transformando eh, transformando el pensamiento negativo en un pensamiento más racional, más ecuánime y ahí paramos este como tren de pensamientos negativos que es lo que nos lleva a una vibración baja, como tú decías, emociones bajas y que finalmente no son productivas. porque también yo creo, Benja, que también cuando uno escucha a alguien que está como todo el rato en una vibración negativa, también como que te, te repele un poco. O sea, como que también tú como emprendedor, como servicio, como, como producto, no vendes así. Entonces también es una forma también de atraer, de atraer gente, de atraer personas positivas también, el cambiar y cortar ese pensamiento negativo a través de un pensamiento racional, a través de un pensamiento más positivo y a través también de sacar fuerza interior para salir adelante. Oye, me gustó mucho lo que contaste. De hecho, tengo una historia. Cuente una la historia. historia, ya. pues, suben. Es la historia del Buda. Perfecto. estaba con uno su, de sus discípulos. ¿eh? Ya, perfecto. Creo que no sé si era Govinda, pero no sé, suponte que haya sido. Ya. Entonces, el Buda le pregunta, y le dice, oye, mira, si, si, si yo agarrara una flecha y la lanzara y le llegara a tu pierna, ¿tú crees que te dolería? Dice Sí, sí, yo, yo creo que me dolería si te llega una flecha. Claramente. Y si tomara una segunda flecha y la lanzara y llegara al mismo lugar... ¿Tú crees que te dolería más aún? Dice, sí, por supuesto. Entonces el Buda le dice, ¿y por qué tú lanzas la segunda flecha? Y es un poco lo que dices tú. La mente uh -huh. y nosotros somos somos muy autodestructivos con nosotros mismos. Y esto es porque durante mucho tiempo nuestra mente ha sido condicionada a ciertas rutas neuronales y a repetir las cosas del pasado. Uh -huh. Lo único que puede combatir esto es la conciencia de uno mismo. Porque si uno Exacto. está consciente que está repitiendo las cosas del pasado y una espiral y uno va de nuevo, va de nuevo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, es capaz de cortar esa segunda flecha. Exacto. Y es lo que algunos denominan, lo conversamos antes, el, el autosabotaje. Que a veces cuando estoy muy, muy cerca de lograr el objetivo, soy yo mismo quien me salgo mm. y empiezo a repetir un ciclo. Entonces, es real que somos aparte nos gusta también el, el dolor ¿eh? sí somos menos masoquistas ¿eh? sí. nos gusta el dolor y, y, y lo quiero ejemplificar que mis amigos siguen viendo los videos del, del WhatsApp y la claro. y como que nos gusta el morbo de, sí. de ver más videos y quiero ver un videito más y lo que uno mira, porque lo que alimenta tú, también somos lo que nos alimentamos Claro. y somos lo que alimentamos nuestra mente sí. si estamos todo el día viendo videos y que el Paco, y que la vieja, y que esto y que pura pelea sí. lo terminamos replicando hacia afuera claro lo estamos viendo más, y es un mecanismo de nuestro cerebro que se llama el sistema reticular el Exacto. RAS mm. el RAS es un mecanismo que está en el subconsciente que en el fondo donde pongo la atención es la realidad que creo hacia afuera entonces, imagínate me quiero comprar un auto quizás le ha pasado si quiero comprar un auto digo me voy a comprar un auto rojo un Mazda rojo uh -huh. y salgo a la calle y ¡fum! veo el Mazda rojo Digo, camino dos cuadras ¡fum! ¡fum! dos veces el Mazda rojo y uno dice ¿por qué? ¿hay más Mazda rojo? la gente se ha comprado más Mazda no, es que donde estamos poniendo la atención de lo que quiero lograr es donde estoy viendo las oportunidades que se presentan exacto entonces lo que alimento es donde detecto las oportunidades si alimento mi mente de pura tragedia de pura pelea de pura polaridad uh -huh es lo que voy a estar creando. Exacto. Si alimento mi mente de cosas positivas, de oportunidades, de cosas que quiero crear, son las que voy a ver también. Y eso, súper bien, eh, lo que yo, es lo que atraigo también. Es lo que yo veo la oportunidad, es lo que también mi inconsciente detalla del, del ambiente para encontrar la oportunidad. Y por otro lado también, fíjate, es lo que yo atraigo. Yo personalmente cuando, cuando monté mi consulta ahí en, en, en, en Las Condes, yo me acuerdo que tuve una profesora que, que me dijo así como, pero ¿cómo voy a montar una, una consulta tú solo en Las Condes? Si ni yo lo he podido hacer, me dijo. Una profesora de psicología, imagínate. En el último año de universidad. No, pero... una, una Una profesora motivacional increíble. Entonces yo le dije, bueno, sí, yo lo voy a lograr. Pues. Y al cabo de un año... Me mentalicé, hice las cosas y sabéis que yo visualizaba la consulta. Visualizaba que era blanca, visualizaba cuál iba a ser los tipos de pacientes que iba a tener, cómo iba a hacer el sofá, cómo iba a, hacer, cómo iba a estar dispuesta. Y sabéis que pasó un año y logré tal cual la consulta como yo la quería, y tal cual el tipo de cliente, y tal cual para dónde iba y todo eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver como estos ejercicios que se hacen en el coaching que a mí me gustan mucho de, de visualizar y como pensar y sentir qué emoción. Te sentirías en ese estado deseado y visualizarlo y atraerlo y pedirlo y lograrlo es pero maravilloso. Bueno, todo eso tiene una razón en el cerebro. Claro. Uh -huh. La visualización es la recreación de la imagen. Entonces cuando el cerebro, que no diferencia la realidad de la ficción, uh -huh. cuando vive una imagen mental, eh, es, muy, es, muy, es más fácil para él recrearla. Y el cerebro es adicto a las emociones. Sí. Ajá, eso. la gente no es adicta a las drogas es adicta a la emoción y le provoca la droga Exacto. entonces como somos adictos a la emoción es decir, que tú en tu mente eh, generas la imagen mental con la emoción uh -huh. el subconsciente que representa el 95% de tu real potencial va a ir en búsqueda de esa cuestión entonces cuando eh, yo, yo hablo de la ciencia de hackear la mente uh -huh. es cómo hacer y cómo programar al subconsciente que representa el 95% de tu fuerza a hacerlo trabajar a tu favor Exacto. Entonces todo eso, se, todo eso se programa y se puede hacer a través de algo que es muy bonito que se llama el ritual de la mañana el ritual de la mañana el sí. el ritual de la mañana morning ritual muy importante chiquillo sí, el sí. ritual de la mañana de lo más importante diría. oye contemos nuestro ritual yo tengo el mío y cuenta tú el tuyo y después cuento el es mío es el mío es muy muy muy loco dale a ver dale con el tuyo y después cuento el mío no parte tú no parte tú, ¿parto tú, yo? Tú, ya <risa> bueno lo que yo hago cuando parto y, y cada vez ¿sabes qué? es muy chistoso cada vez que lo hago me va muy bien y cuando se me olvida hacerlo algo pasa que no anda tan fluida la Mira. cosa me levanto súper cortito esto debe ser como 3 minutos me levanto salgo de la cama me siento en el borde de la cama digo gracias por un nuevo día gracias por tener salud gracias por tener fuerza gracias porque mis seres queridos también agradezco agradezco un nuevo día después pongo atención plena a 10 respiraciones hago 10 respiraciones eh, sintiendo la respiración en la nariz y en el abdomen 10 veces 10 respiraciones y al final de esas 10 respiraciones pido y digo que hoy día pueda yo tener salud, que pueda hoy día tener paz, que pueda tener abundancia y prosperidad, que pueda tener que pueda ser feliz. Y después de esos como intenciones generales, voy a intenciones específicas. Que es, por ejemplo, que puedan venir todos mis pacientes, que pueda concretarse esta reunión de negocios que tengo hoy día a la tarde, que, que pueda a lo mejor, no sé, Chile estar mejor en, en, en términos ambientales, etc. Ahí pido como cosas más específicas. Y después... Vuelvo a sentir la respiración dos veces y cierro con una, un agradecimiento, una inclinación budista y termino. Y cada vez que hago eso, me va mucho mejor que cuando no lo hago. Mira, Ese es mi ritual, tú apagas la mente. Ah. Es un buen, muy buen ritual. Exacto. Ya, vamos con, el, vamos con el, algunos rituales. Dale, dale con los tuyos. Música maestro Música maestra, ya. Oye, eh, bueno, yo me he dedicado a estudiar tantos tiempo. Sí, pues. Entonces vamos para la gente, para que se lleve una fórmula buena para la casa el día de hoy. Eso mismo. Una formulita. Pildorita. Dale, dale. Hábito número uno de la... Bueno, siempre es bueno dormir bien. Sí. Entonces eh, poner las condiciones necesarias. Alguno, mira. La higiene del sueño. Del biohacking, del biohacking, se habla que es muy importante tener luz roja. Ya. Yeah. Luz, luz ah. roja, luz roja en la, en la casa. Ya, yeah. luz roja en la casa. Sí, vamos a poner luz roja en la casa. Ya. Yeah. Eh... Ya, vamos con los hábitos de mañana. Ahora que se me cayó el celular. Sí, no importa. ¿Y esto sigue transmitiendo sí? Ya. Sí, está bien. Ya. Eh, entonces vamos. Número uno, hacer la cama. Ya. Hábito número uno, hacer la cama. ¿Por qué hacer la cama? Si tú haces la cama, rápidamente el cuerpo libera dopamina, la, el, digamos el neurotransmisor del logro, de la felicidad con la serotonina. Ya. Entonces tú partís y ya con el cerebro condicionado a lograr cosas. Perfecto. Porque lograste hacer tu cama y vas a estar... Durmiendo ordenado. El hábito tema. número uno de los Seals navy. Ya, yeah, ok. ¿Sí? El libro de los Seals navy. Mira. Hábito número uno, hacer la cama. Ya. Yeah. Igual que lo... Ya. Yeah. Ok. Uh -huh. Oye, dicen, ¿cómo vas a cambiar el mundo si ni siquiera haces tu cama? ¿Cómo vas a cambiar? El mundo? Entonces, <risa> Perfecto. Partimos con hacer la cama. Ya. Yeah. Al toque vamos y la hidratación, muy importante, 500 cc de agua, al toque la, al cuerpo. Ya, perfecto. El cerebro todos los días aparece deshidratado. Es imposible que tu cerebro funcione bien si es que no estás en unas condiciones de hidratación. Entonces te despiertas en la cama, te hidratas. Sí. Perfecto. Así que intento no desordenarla mucho. Ya. <risa> <risa> Sin comentario. Vamos. Y nos metemos ahora... En... Esto varía en el tiempo, ¿ah? ¿eh? Tú puedes variarlo. Yo voy a tirar los componentes. ¿vale? Perfecto. La ducha helada. ¿Ducha helada? Ducha helada. ¿En serio? Muy importante la ducha yeah. helada. Ya. Muy importante la ducha okay. helada. Ok. Eh, fortalece el sistema inmune. Eh, te hace más presente. Claramente. Mira, todo lo que dices tú de, de tus hábitos de meditación y de decretar son fundamentales para darle la instrucción al subconsciente de lo que tiene que hacer en el día claro que es un, es un creador una especie de creador de la realidad entonces claro lo, lo lleváis para donde claro es buena buena buena es un autoliderar ¿sí? claro super bueno ya entonces eh, nos levantamos nos vamos a echar después ¿eh? ya yeah. primero vamos a meditar perfecto ya yeah. mira yo le recomiendo a la gente eh, hay una muy buena que yo bueno yo soy yo he harto el conoces el vipassana? sí sí sí la bomba pasan al año es una muy buena hackea para la mente sí, imagínate que la, la, la eh, descubrieron ahora que si tú meditas vives más porque sí. se alarga el telómero. exactamente el ADN. Y, y, y cualquier retiro eh, yo creo que meditación o budista al año es buenísimo no bueno, bueno resetear buenísimo. la mente resetear Exacto. la mente ya entonces eh, meditación y hay muchos tipos de meditación eh, muy bueno lo que decís tú, el ejercicio de respiración muy bueno lo que decís tú el ejercicio de respiración clave yo hago una respiración que se llama Soma ya yeah. 10-20 minutos meditación 40 minutos una hora en la misma meditación la divido en, en niveles yeah. una parte de agradecimiento eh, porque el agradecimiento es una de las vibraciones más altas que hay entonces muy bueno estar vinculado al agradecimiento perfecto eh, también sabes cuál es muy buena el perdón Perdonar, por supuesto. Ahí entra la, la compasión. La compasión. Oye, súper bueno el perdón. Uh -huh. eh, imagínate que hicieron uno, uno, una investigación en Estados Unidos con unos basquetbolistas. Ya. Yeah. Y los midieron. Oye, ¿cuántos saltos usted? Ya, uno saltaba un metro, un metro, un metro, un metro. Yeah. Después los metieron en un ejercicio de perdón. Ya. Yeah. Y todos saltaban 10, 15, 20 centímetros más después del ejercicio del perdón. O sea que el perdón inclusive afecta nuestro peso físico. O sea, como que lidera de cargas. Lidera carga. Yo creo, yo creo que lidera carga y, y sobre todo. Incluso el peso físico. Perdonarse uno mismo. No claro. solamente perdonar al otro, sino que perdonarse uno sus cosas también. No, buenísimo. Oye, yeah. seguimos con, lo, con los hábitos. Ya, yeah. ¿y cuál otro hábito dentro de estos rituales? Bueno, eh... la respiración es muy buena. Yo la estuve, la estuve pract... investigando ahora último, que estuve en yeah. Croacia. Ya. Yeah. Estuve estudiando en Mind Valley un mes. Mira. Eh, no, es un superpoder la respiración. Superpoder. Porque la respiración también tú puedes inducir la emoción. Exactamente. Si estás más, más apresurado, respiráis más rápido. Si estás más tranquilo, respiráis más lento. Exacto. Y de hecho, si tú te fijáis, ahí, ahí pa, pa, a, para añadirle algo bien importante, las respiraciones cortas tienen que ver con emociones aflictivas. Por ejemplo, cuando la gente está como, por ejemplo, enojada, generalmente hace esto: ¿Pero cómo? Oh, ¡Rob! Oh, oh. Y como que respira corto, ¿cachai? Y lleva la sangre a las manos generalmente. La otra, la, la, cuando la gente está con angustia o está llorando con angustia, hace generalmente como, sí, es que no sé, ah, es que cómo, cómo salir de esto. ¿Te fijas? Eh? Y la ira, la ira... Claro. Exacto. Ah, son respiraciones cortos de, de, de, de mala, de, de como energía negativa. En cambio, la felicidad, cuando la gente está feliz, cuando la gente está alegre, o cuando está tranquila, cuando está fluyendo, generalmente es, se, se infla el, el diafragma se expande el pecho y se ocupa todo el pulmón y la, las personas por ejemplo incluso en el amor así como cuando uno ve una guaguita ya se como ah que linda como que tierna no sé como que hay una hay una, una expansión de la, de la vibración y de la respiración muy bonita muy bueno ahora eh, en el mundo de la energía y del ajá. biohacking hay que llegar a niveles de hipoxia ok eso es lo que hay que lograr con ejercicio de respiración ajá eh, muchas cosas se logran con la respiración, poco ¿eh? sí, Muy potente. Por supuesto. Ya, entonces tenemos la eh, meditación y luego nos metemos al deporte. Ya, perfecto. Bueno, bueno el deporte, mover la energía Ajá. del cuerpo. Secretar eh, endorfina. Usualmente HIIT, Ejercicios de intensidad. Sí. De alta intensidad. Aparte de la gente no tiene mucho tiempo, entonces el HIT está como bueno porque te ejercita harto en poco tiempo. Está ah, bueno, mira, yo estudié una de bajaquear el, el gimnasio. Ya. Yeah. 15 minutos de gimnasio a la semana. Ya. Yeah. Se llama Strength Training Program. Ya. Yeah. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa porque Ya. Yeah. <risa> ya tenemos la ducha tenemos el agradecimiento, tenemos la meditación con agradecimiento, con eh, perdón, visualización muy importante. Eso. Muy importante. De lo que quiero también para el día, por ejemplo. Demostrado científicamente también. ¿eh? Sí, por supuesto. ahí funciona mucho. Pero tú dices, por ejemplo, para, para el día, la visualización para el día. Sí. Ya. Sí, para lo que vas a lograr. Perfecto. Muy, muy bueno. Porque ahí la mente se programa. Dice, oye, mira, esto es lo que este gallo quiere lograr. Uh -huh. De partida, la meditación lo que hace es cuando tú tienes un iPhone o un celular, tú tienes toda la aplicación abierta. La meditación cierra las aplicaciones. Ajá. donde hay muchas aplicaciones, cerrais las aplicaciones. ¿Cachai? Claro. Ya. Cerrais las aplicaciones, la mente está más liviana, está más ligera, la dotáis de emociones y de alta vibración, como el agradecimiento, como el perdón, está más liviano, la mente empieza a enfocarse y cuando ya está más o menos enfocadita, le ponís, ¡pum!, a donde querís llegar. Eso, eso. Ahora, también es bueno, también es bueno, en estos ejercicios de meditación, eh, sentir amor. Por supuesto. Mandarle vez. amor al otro. Eh, amor al mundo Exacto. porque la velocidad del átomo es tan rápida que puede estar en más de un lugar a la vez y eso son muy importantes las meditaciones meta con dos T, que tienen que ver con entregar amor, por ejemplo, incluso a, a lo que tú podrías llamar incluso a tu enemigo, tú partes como entregando amor a ti mismo, a los a tus seres queridos, a personas neutras e incluso a personas que a lo mejor has tenido conflictos, y si tú logras entregar como amor a personas que, que has tenido conflictos, puedes entregarle amor a los demás, es pero facilísimo, y tú te conectas con una, una vibración muy positiva, la, las meditaciones meta son muy bonitas sí, eso. desde el del Buda Claro, por supuesto. O sea, estamos bien. aquí en. ¿Tú también eres mi Sí, pues yo soy ah, mira, todo pasando. un un <ríe> todo pasando, un, un budista principiante eterno. Bien, así sí. que eso. Aprendiz y... maestro. Así que, exactamente. Ya, seguimos. Seguimos. ¿No? Si tengo, ah, tengo hacemos. Otro, ¿no? Claro, claro. Ya, claro. Seguimos. <risas> Oye, eh, además, además, además, eh, súper importante eh, la nutrición. Sí. Po de todas maneras un buen batido de mañana eso y ahí le meto su alimento y unas cuestiones que no te imaginas ya yeah. clorofila batidos detox así es de todo perfecto de todo. Yeah. Quiero, quiero sugerir dos, Dale. dos, dos ¿cuál dos es tu servido a ti? Que... no yo o sea sí o sí brócoli espirulina o sea brócoli espinaca da la base pero quiero tirar dos, dos, dos, dos plantas medicinales que la gente le puede servir, que seguramente no lo ha escuchado. Dale, a ver. La primera se llama la ashwagandha. Shwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha. Oye, es la que más baja el cortisol. Sobre ¿Sí? todo en tiempos como hoy, que el estrés está arriba. Ya. Yeah. Ashwagandha. Y esa es otra planta muy buena, la rodiola. Rodiola. Una hierba rusa. Ya, yeah, ok. Todo lo pueden encontrar en las farmacias naturistas. ¿eh? ¿Están ahí? Sí. Están ah, están perfecto. Ahí. Ya. Ashwagandha y... Rodiola. Perfecto. Toda, Perfecto. toda la licuadora. te le echo un poquito de cacao. Ya. y, y para adentro. ¿Y un poquito de fruta o no? También. También. ya Un platanito, una, una frutilla. Perfecto. Para que quede bueno. O sea, ya. Queda muy mal. Perfecto. Seguimos Oye. El ritual de mañana si yo sigo. ¿Sí? No, ya, pues. si el ritual de mañana es muy bueno. Dale, a ver. Oye, para trabajar. Dale. Ciclo de productividad, muy importante. Ya. Trabajar 50-10, 50-30. ¿Cómo eso? A ver. 50 minutos de trabajo. Ah, perfecto. 10 de descanso, 50 de trabajo, 30 de descanso. Perfecto, perfecto. Fundamental. Sí. De hecho, eso está requete estudiado, ¿eh? Yo lo he escuchado ya y lo he leído muchas veces, que la mente y de hecho si tomamos en cuenta también que hay personas que tienen déficit emocional o que son más hiperactivas, no dura más de 45 o 50 minutos concentrada, Eso. entonces pedirle más es inhumano, es como un poco como forzar algo que no se está dando y probablemente es como cuando haces ejercicio más de dos horas, ya después de las dos horas o de la hora y media ya estáis como fatigando el músculo o las articulaciones. Lo mismo pasa con el cerebro, también no estás como, no vas a producir ni crear algo, algo bien en ese aspecto, entonces también eh, para la productividad es súper importante tomar pausas incluso yo recomiendo para la gente que tiene más hiperactividad que son más hiperactivos que generalmente muchos de ellos están dentro de lo, dentro del emprendimiento incluyo eh, tomar pausas también chicas entre medio así como 20 minutos tres minutos después 20 minutos tres minutos hacer los 50 entonces y de ahí tomar los 10 como la pausa hay, más grande hay detalle importante ¿eh? en la pausa tiene que ser desconexión total ya a ver cómo sería eso Cuéntalo. Si iba estar 10 minutos, pues a sería respirar 10 minutos Si hasta a estar 30 minutos, después tomar de una siestecita Ya japonés se toma siesta Sí, sí, sí, sí. Japonés se toma siesta. Y, y como desconectarse, no seguir revisando lo, lo que estáis haciendo como Ah, está muy buena también ¿no? Hacer otra cosa O sea, no revisar el WhatsApp en la mañana ya. Tampoco revisar correos en la mañana Ya, perfecto Porque se diluye la atención, Ya Como tú el WhatsApp y veis que cuántos WhatsApp te llegaron 100 de este lado, 100 de este otro automáticamente tu mente va a eso y lo que digiere tu mente a primera hora son, son como el, el desayuno claro. de la mente entonces claro. uno tiene que permearse lo más posible a cosas que vayan en virtud uno, y me faltó algo en eh. la hora de oro en la hora de oro ¿Cuál es la hora de oro? No, estudiar, pues, hay que estudiar. Por supuesto. Hay que estudiar. Por supuesto. Y cosas buenas, cosas buenas. Y leer, leer, estudiar y retenerse ahí, porque yo de verdad eh, creo que es súper importante eh, estar siempre aprendiendo cosas que te motiven y desde ahí entonces irlas aplicando, ¿eh? no que queden como en el aire, no sino que irlas, irlas aplicando. Yo de hecho de lo que he estudiado, que he estudiado harto, fíjate, lo que más me ha servido es lo que he estudiado de forma autodidacta. Sí, lo que no. estudiaba yo solo viene con otra motivación exacto con otra porque, energía porque tú no tenés como el peso de tener que cumplirle a alguien sino que cumples contigo mismo nomás en el fondo eso oye eh, bueno vamos a ir a una, a una pausa pero vamos a seguir con estos tips y con estos eh, consejos para en el fondo que tener una yo creo que un modo de vivir un modo de ser en el mundo que te lleva al triunfo y que te lleva a los logros que tú quieres, ¿no? Oye, cuando volvamos, eh, seguimos con los hábitos. Yo estaba tan entretenido, eh. Sí, seguimos Está con los hábitos. Bien. Vamos a dar una, una breve pausa y también yo creo que también darles como a, algunos eh, consejos también y tips a todos los que son emprendedores y ya, pues. independientes. ¿sí? Nos, vamos, vamos con todo. Vamos con todos los emprendedores entonces. Nos vemos en un par de minutitos. No se vayan. eso uh, volvimos segunda parte bueno vamos a contestar algunas preguntas que nos estaban haciendo en Gita eh, para continuar este segundo no, bloque no. y vamos a hablar sobre después de contestar las preguntas sobre tips y consejos para los emprendedores y los independientes en estos tiempos ¿con cuál partimos? partamos con esta que me gustó mira consejos para una persona que lleva vida odiando a su ex consejos para una persona que lleva una vida odiando a guarda su... mucho rencor en su, su ex bueno, yo creo que para contestar eso, lo primero, céntrate en el presente, observa las oportunidades que a lo mejor te estás perdiendo por estar atrapado en el, presente, en el pasado, porque probablemente por no estar poniendo atención en el momento presente, en el aquí, en el ahora y en la oportunidad que te da el regalo del presente, eh, te estás perdiendo quizás oportunidades muy buenas, de a lo mejor nuevas parejas, o nuevas amistades, o nuevas personas, y también... Para eso perdona. Perdona lo que te hicieron, si, si te dolió tu ego, que te abandonaran o que te traicionaran o lo que sea. Perdona. Perdona y desde ahí avanza y céntrate en el presente. O sea, estamos aquí con Edgar Toll. Con Ed Tol, el el Tol analista aquí. ¿Y Hoy... qué es lo que le diría usted, hijita? No, yo le diría que. Junto con lo que dices tú, porque es muy importante. Eh, entender que todo lo que nos pasa en la vida es un regalo divino. Mm, también. Un regalo divino maravilloso al universo para crecer, para tú ser mejor, para tú ser más fuerte. Exacto. Y la mente le gusta estar en el pasado, sí, le gusta bo... revivir la cuestión, Ajá. Eh, le gusta pegarse ¿no? Así con la... No, pues hay que salir de no. eso. Hola muchachos, ¿cómo están? Salir. Oye, saluda a Gonzalito. Mira, Gonzalo maestro, ¿eh? Gonzalito, maestro. DJ Wick Prieto, un crack de este, de esta radio, que esta radio y, no, si no, y, no, no, y sí. este canal de televisión sin Gonzalo no es nada, no, así que... No, no diga eso, somos un equipo, somos un equipo. <risa> no, somos todo un equipo, así que bien. bienvenido Gonzalito. Sí, sí, Yo, Gonzalo. Gonzalito, cuéntanos. le no, quería hacer una bien. consulta acá a Benjamín en base a eso, y lo estábamos conversando mientras estábamos en la pausa. Ajá. ¿Por qué el chileno... ...no quiero generalizar... ...sino que el chileno común... Mm. ...en particular... ...en la parte amorosa... ...es masoquista... ...le gusta sufrir... ...le gusta que le traten mal... ...y le cuesta mucho cerrar ciclos... Mm. ...mira el chileno... ...el chileno es un ser muy especial... ¿eh? ...un ser muy especial... Eh, ...tenemos una cultura... ...yo diría... ...de baja vibración... ¿eh? Mm. ...en Chile... ...somos muy de... ...chaquetear al otro... Sí. Eh, arte envidia, art, el harto el, el, el, cagüín entonces eh, es complejo si tú viajas o vais a otros lados, como que la vibración es otra Sí. pero bueno, no, estamos madre. aquí, tenemos que sumar, tenemos que ayudar y tenemos que tirar para arriba yo creo, yo creo, y mi tesis ¿Esa es nuestra visión? todo lo que está ocurriendo es porque tuvimos gente que lo, nos, tuvimos la mala suerte de nos conquistar los españoles y los españoles chacha y lo, La peor. Carlos, la si, peor. Eso lo, si eso es lo más divertido, que ni siquiera los españoles bueno, los, los dejaban en el Caribe, ¿cachai? Mira porque o en la Amazonas. Toda, los, toda colonia. Los que se portaban mal, ahí al frío, Porque, a de, Chile. Hecho, porque de hecho Diego de Almagro que descubre Chile era ah, analfabeto. Ajá, y Pedro de Valdivia que lo conquista, que era un tipo más culto, era mujeriego. Por Mira, eso te digo. Pues no lo culpo. Bueno, no, no, no. es Oye. que también, ojo que también las indígenas, para los españoles, eran eran muy ricas, como pongas contas, muy ricas, ¿sabéis por qué? Porque la europea, y esto nadie lo dice, la europea siempre andaban peludas y hediondas, porque andaban con mucha ropa, ¿cachai? Andaban con mucha ropa, con mucho frío, y en esa época, olvídate el desodorante, así, Obvio. o el Lady lady nada, entonces andaban peludas y hediondas, entonces estos gallos veían estas minas sin pelo, piel lisa, cachai, rica, tostaditas y sin olor y felices, pues. Mira, eso nadie si lo cuenta. Si uno hace el análisis, pues punto. Si nadie uno, lo cuenta. Si eso. uno hace el análisis Ajá. de que colonia que haya sido conquistada por colonia inglesa o colonia holandesa, mm. hoy día son prácticamente los, como el top de su continente. Siempre. Estados Unidos es el mejor ejemplo de todos. Claro, de todas maneras. Estados Unidos es un caso aparte. ¿no? Pero igual pero, es un caso pero, especial a lo que vas, lo que vas tú un ¿no? Nueva York fue conquistado por los holandeses. Bueno, Nueva York. Irlanda igual, también hay. Nueva York es una mezcla de, de, de, de ingleses despatriados y de ingleses flight. En, en un, sí, <ríe> su inicio, sí, Nueva York sí. era yo flight. De hecho, Nueva York fue flight hasta, lo, 70. A, hasta el 77. Si sí, después se, se arregló. Bueno, yo creo que tenemos que, que cambiar la mentalidad del chileno. Eso. Ese es, mi, ese es mi consigna. Entonces, sí por ejemplo, ¿cuáles son las creencias clave para triunfar uh -huh. en tiempos de crisis, como se llama este este programa? No, pero para triunfar en la vida. Perfecto. Y mira, yo me he dedicado a estudiar mucho este tema y a viajar por el mundo buscando la respuesta la respu o cuál es el set de creencias más importante uh -huh. para tú por un lado estar más sano uh -huh. estar más fuerte, más empoderado y que nada te detenga Eso. Uh -huh. entonces vamos con el set de creencias porque la 1 es muy muy importante vamos con un set de creencias para el triunfar set, un vamos. Pack. vamos con el pack vamos con el ya pack. fuimos con los hábitos en, la, en, en el bloque anterior perfecto, ahora vamos con el este es bueno. oye, creencia número uno, la más importante de todas Toma 100% responsabilidad de tu vida, 100% Eso. responsabilidad de tus logros, 100% responsabilidad de tus fracasos. Un mindset muy importante porque distingue y hace la distinción, la diferencia entre la gente que es víctima de las circunstancias Exacto. y los creadores de la realidad. Exacto. Entonces pasa que hoy día estamos, mucha gente está tomando el mindset de víctima exacto explícanos un poquito para la gente que no sabe yeah. qué es lo que es el mindset el mindset es el conjunto de creencias que está dentro de ti perfecto y usualmente lo que tú crees es lo que creas y es lo que haces lo que crees es lo que creas perfecto entonces, entonces no tener una posición o un mindset de víctima sino que de protagonista de ser creador de tu realidad Sí, esa es muy buena ya yeah, fundamental fundamental fundamental mindset número uno bueno el, el dos que es muy importante es claridad claridad Ten claridad de lo que quieres Exacto Acércate a lo que quieres Porque hay gente que eh, Bueno, dos tipos de personas Las que se aleja de lo que no quiere Y la que crea lo que quiere Perfecto Usualmente la que se aleja de lo que no quiere Lo termina creando Como una llave de yugo Mira ¿Por qué? Porque está en la mente Entonces cuando yo digo No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar O no voy a hacer esto, no voy a hacer esto no voy a hacer esto ¿Qué pasa querido psicólogo? Terminamos fumando y fumando Eso. y fumando y eso es porque estábamos constantemente eh, planteándolo desde una posición de, de debilidad. De, ne de negación de algo malo. De escasez. Y eso, disculpa, para interrumpirte, pero para agregar algo. Es bien importante esto, que nosotros en Chile, yo lo he explicado en otros programas, y no sé si tú estáis de acuerdo... Eh, nos falta decir las cosas positivas y apreciativas con, de forma contundente, por ejemplo cuando alguien dice algo bueno, por ejemplo dice vamos a hacer esto, sí, ningún problema ahí está un poco lo que tú dices o sea como negar algo negativo o cómo, cómo es tu, tu mejor amigo, no, nada que decir o sea no estoy diciendo nada bueno mm. ni de lo que vamos a hacer ni de mi amigo, estoy solamente negando que hay algo malo y eso también finalmente no es atraer a la realidad ni co-crear cosas positivas eso me recuerda a un chiste a Álvaro Sala ¿eh? sí, del año 90. Ah, mierda. Que se apuntan dos chilenos y dice: Oye, ¿cómo estáis bien? Pero se me va a pasar. Claro. <risas> es Álvaro Sala. ¿eh? Exacto. Oye, es así: el, el la palabra. La palabra es muy importante. Porque Exacto. la palabra. Eh, o sea, que va creando. Exacto. Es la, el poder de la creación. Y, y la cadena también, eh, como tú decías: pensamiento, emoción cuerpo, acción, pero antes del pensamiento está el lenguaje entonces si yo tengo un vocabulario y un lenguaje apreciativo, positivo, tengo un manejo de emociones positivas conceptualmente y de cosas, fortalezas positivas, mis pensamientos entonces van a tener de dónde agarrarse para construir pensamientos positivos así funciona, así funciona, entonces eh, la conciencia es lo más importante porque si estoy Perfecto. consciente de las palabras que estoy usando uh -huh. eh, puedo hacerle una llave yugo a este sistema perfecto ese es, es, como, es el concepto cuando hablamos de hackear la mente cuáles son las pildoritas los hábitos ya. las cosas clave de ver el mundo eh, que nos pueden permitir tener una mejor calidad de vida porque si veo el mundo de cierta perspectiva y tengo cierto set de creencias Ajá. eso va a tener una reacción bioquímica en el cuerpo exactamente entonces si tú tienes mala reacción bioquímica te vas a enfermar exactamente 90% de todas las enfermedades son psicosomáticas exactamente y no son contagiosas que es lo más divertido las creamos nosotros mismos entonces, ¿cuál sería la cosa? ¿Cuál sería, entonces, repasando, mindset número uno: tenemos eh, 100% responsabilidad. Sí. Mindset número dos: tenemos claridad. Claridad. Mindset. Claridad. Número... Acércate a lo que quieres lograr, no te alejes de lo que no quieres. Perfecto. ¿Cuál, cuál sería el siguiente mindset? Después, tres: muy importante, descubre tu propósito. Eso. Martin Oye, Seligman, Seligman ahí. Muy muy importante. Martin Seligman Descubrir ahí. Descubrir el propósito Ajá. y alíñate con tu propósito. Que tus acciones vayan en función de tu propósito. Exacto. Tres. Perfecto. ¿Siguimos? ¿Cuatro? Seguimos. Son 64. Démosle. 64 mindsets. Ya. Yeah. <risa> Démosle con los 10 primeros quizás. Eso, no vamos sé. con el cuatro. Yeah. El 4 dice define metas. Define metas. Oye, acá es muy bueno esto que quiero profundizar. ¿eh? Dale, profundiza nomás. Porque yo te contaba que yo eh, mezclar el arte... Del, del movimiento emprendedor, el startup de Silicon Valley, Ajá. con la filosofía budista, Ajá. Pum, en un modelo, que es lo que está usando el Silicon Valley. No es que yo haya inventado nada. No, no, bien. no, sí. Eh, entonces, ¿cuál es el modelo de las metas? Súper importante el modelo de las metas, porque ¿cuál es el rol de las metas? Uh -huh. Entonces, en el mundo occidental, para nosotros, tú fijas una meta a principio de año y tú la cumples, zanahoria, no la cumples, garrote. Claro. entonces, eh, aparte nuestra cultura e idiosincrasia que heredamos Ajá. que viene muy del castigo del refuerzo negativo eh, y también la religión, es muy castigadora la religión el chip judeo cristiano entonces <risa> eh, en este modelo la meta es Ajá. solo la brújula Ya. Yeah. o sea, la meta da la dirección yeah. pero lo importante no es el resultado el resultado no es relevante, tú das la direccionalidad uh -huh. para que el cuerpo, la mente el subconsciente se dirijan hacia lo que tú quieres lograr pero sin apego a la meta sin apego al resultado y eso es un modelo que es súper súper súper potente entonces la clave está en enfocarse en el día a día en uh -huh. el presente, avanzar conscientemente, ver en qué estoy avanzando qué es lo que tengo que iterar porque lo importante no es la meta lo importante es en quién me convierto al llegar al resultado final de todas maneras yo, yo comparto mucho eso mira esta Marisa Pierre, parece. mira Marisa Pierre eh, yo comparto mucho eso de, de disfrutar el camino y de, de ir viendo el crecimiento y la transformación personal que se va produciendo al llegar a esa dirección pero es como más bien una dirección una, una línea que uno quiere como como profundizar y transformarse personalmente para llegar a esa meta pero no es la meta lo, lo, lo, lo relevante sino es el camino es el camino y tu transformación personal sí disculpa que estaba leyendo justo lo que me Perfecto. decía la niña ya tenemos otra pregunta o otro comentario no sé eh, mira más que eso eh, seguimos con el modelo de creencia Seguiro con ya, el mindset. Me, me reenchufo Dale, enchúfate con las, las que tú creas que sean, porque las 74 no sé si alcancemos. No, pero... no, no, no, <risa> pero con esa, con esa es bueno es buen las, modelo. Las más importantes. Ya, oye, ¿por qué importante es importante definir meta? Porque le da direccionalidad al cerebro. Perfecto. Le da dirección. Entonces, clave. Claro. Ya, oye, seguimos. Eh, hay un. Hay una hay un, hay un matrimonio. Vienen juntas. Ya. Rechaza el rechazo. Ya. Solicita y da feedback a la no, alimentación tomar acción ok estás okay. bien juntas ya yeah. entonces eh, lo importante es siempre estar en la toma de acción porque hay gente que se frena Sí. se frena cuando tiene que tomar acción entonces tú uh -huh. ya definiste toda la cuestión sabes dónde quieres llegar uh -huh. pum y empezar a tomar acción porque la acción es lo que cambia el destino del universo perfecto ya yeah. ¿qué te parece eso? me parece excelente que somos somos principalmente acción y, y energía a veces también materializada. Somos 100% energía. Exactamente. Bueno, y junto con esto también están las leyes universales. que eh, Tenemos mucho más a hablar, ¿eh? Ya. Sí. Tenemos mucho más a hablar. Ya. Las leyes universales. Tírate unas dos, a ver cuáles son las que te... Ya, la, la, la más importante para la gente que, que está en su casa, en la comodidad de su hogar, Ajá. viendo este maravilloso programa, <risa> es... La ley de la vibración, la ley de la vibración. Sí, es muy importante. Esa Soy la que recomiendo, recomiendo. Recomiendo, recomiendo que, que la gente estudie esto. ¿eh? Ya. ¿Cuál sería la ley de la vibración? La ley de la vibración dice que nosotros no somos lo que pensamos ni lo que queremos, sino que somos lo que vibramos. Okay. Y en este sentido, eh, lo que nos dice la física cuántica, muy interesante la física cuántica, uh -huh. que todo aparece y desaparece un billón de veces por segundo. Todo está apareciendo y desapareciendo. Todo aparece y desaparece. Lo físico no existe, sino que todo es intermitencia, ondas. Entonces. Incluso esta misma mesa no es plana. Esta mesa no es plana. Nada existe. ¿eh? Exactamente. Nada es, real, nada es real. Todo es una construcción de la mente. Exactamente. Entonces. Si todo está apareciendo y desapareciendo intermitentemente, todo tiene una vibración. Uh -huh. Entonces esto es como la radio. Si tú estás ahí en la radio 98.0 uh -huh. claro. tú solo vas a escuchar la información las conversaciones las oportunidades que están en 98 uh -huh. si tú te pasas de la 106 solo vas a ver las oportunidades y las cosas que están pasando en la 106 entonces la vibración determina el campo de acción y el campo de las oportunidades que uno se está moviendo entonces en estos tiempos y nosotros hablamos cómo triunfar en tiempos de crisis uh -huh. eh, tiene que ver directa relación con cómo cambio mi frecuencia mental ¿Cómo dejo de ver cosas negativas? ¿Cómo dejo de ver violencia? ¿Cómo dejo de ver cosas que bajan la vibración? Y que no me dejan en 98.0, sino que me dejan en 31.2. Claro. claro. Uh -huh. Y puedo concentrarme en cosas importantes como... La actitud, del agradecimiento. El agradecimiento, la frecuencia y la vibración más importante que hay. El dar. El amar. Vibración super súper alta. Entonces... Si ya entendemos cómo, cómo hackear esta mente humana, con ciertos hábitos que puedo tomar, entonces, chiquillos, hay que puro hacerlo. Hay que puro hacerlo. Hay gratitud, servir, muy importante. Claro. Eleva la vibración. Y toda esta cuestión es física cuántica, o sea, no es no es esoterismo puro. No, claro. Y por otro lado, evitamos también lo que se llaman estos los e egregores, ¿cierto? Que son estas como energías negativas que se construyen a partir de energías negativas que yo estoy produciendo y finalmente salen de mi vibración y después empiezan a intervenir negativamente en mí. Y eso tiene que ver con el principio 1, uh -huh. el más importante, insisto, que es ser 100% responsable. Entonces soy eso. 100% responsable también de la calidad de la energía que emito y recibo. Exactamente. Y me tengo que hacer cargo de qué filtro, que entra, qué sale. Perfecto. Muy importante. Bien. Bien, bueno, yo creo que esto de los Mindsets son súper importantes porque son también lo que va generando nuestra, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos y desde ahí las emociones y también las, las acciones que vamos a tomar en la vida. Eh, yo creo que también un, un Mindset bien importante tiene que ser el aprender a no juzgar también a no juzgar también las experiencias incluso difíciles y aprender desde las experiencias difíciles a cómo salir adelante. Pero no a quedarnos solamente como con el etiquetado negativo, sino que aprender a salir adelante de eso. Así que eso. Oye, por último... Sí. Porque ya creo que estamos en la hora, ¿no? Estamos estamos en el último bloque de 10 minutitos. Ah, ya no. Sí, eso, sí. eso no es un venado, esos son <risa> son 10 minutos, Oye, digamos. <risa> el... Es súper importante que la gente entienda. Ajá. Y la creencia, que es un estado de certeza del cuerpo en la mente, eso eh, es moldeable. Entonces tú no te tenés que casar con una creencia. Ya. Solamente cree un rato, prueba, si te sirve o no te sirve. Eso. Y luego un tiempo ve cómo te sientes, si te sientes bien, adóptala. Si, te, si no te sientes bien, deséchala. Perfecto. Pero hay que iterar los modelos de creencia y lo que se llama la neuroplasticidad, que el cerebro siempre eso. tenga la posibilidad... De estar tomando cosas nuevas, de estar desechando cosas, de estar tomando cosas, de aprendiendo cosas nuevas, porque al final eh, es la plasticidad de tu propia experiencia lo que te va a definir, oye, en qué campo de creencia, en qué campo de hábitos es donde me siento mejor eso. y donde yo siento que me estoy potenciando más. Eso, y eso está perfecto. Sabes que yo mi tesis de, de magíster que hice en en psicología clínica tiene que ver mucho con la neuroplasticidad y tiene que ver mucho con la flexibilidad neurológica que es decir cómo como ruteo nuevos caminos y también digamos eh, entreno mi mente y entreno mi cerebro en siempre estar buscando como nuevas cosas que me permitan nuevos caminos precisamente y eso, esa flexibilidad permite mayor adaptación y permite una mayor neuroplasticidad hacia nuevos caminos y eso es lo que te sale de la rigidez, la gente cuando cae en, en, en cuadros ansiosos o de estrés o depresivos es porque está en un solo modelo, en una sola creencia y en un solo camino de forma rígida Inflexible y con poca variabilidad. Entonces, cuando empezamos a adquirir nuevos modelos, nuevos ruteos, nuevos, nuevas conexiones neuronales en en, esta, eh, en estos aspectos que estamos hablando, es cuando la mente se libera, como que hay una apertura, aparece como un espacio mental nuevo que es súper agradable, muy rico y que precisamente te permite alcanzar cosas que ni tú mismo a lo mejor veías en ese momento. Así es. Entonces, el clave es ir piloteando y conociendo nuevas cosas. Entonces, Exacto. muy importante muy importante Jorge ir cambiando y modificando nuestros entornos sociales exactamente porque cada vez habéis dicho y dice oye yo puedo aprender algo nuevo algo de cualquier persona exacto uno lo puede tomar como que si sigue conociendo gente puede tomar ciertas creencias o ciertas cosas importantes eh, y adaptarlos al cuerpo y a la realidad exactamente entonces por ejemplo Quiero dar un ejemplo personal? Ya, pues dale. Mira, mi papá me decía, Benja, no, yo le dije, papá, yo quiero ganar más. Yo no emprendedor, quiero ganar más. Si tú quieres ganar más, tienes que trabajar más, me decía mm. mi papá. Uh -huh. Yo le decía, papá, yo no quiero trabajar más. Yo quiero ganar más y trabajar menos. Ajá yo pienso igual que tú pero últimamente está tan difícil está tan complicado hacer eso pero no, no es imposible pero mira no lo que puede. tú crees es lo que creas exacto si tú que que crees que va a estar es muy difícil va a estar difícil lo que crees es lo que creas buen punto entonces eh, yo dije no voy a creer la otra cuestión uh -huh. me metí a, a estudiar productividad Ajá. Uh -huh. eh, me entrené con distintas personas que están como número uno en la productividad ya yeah. y incorporé la productividad en mi vida mi día trabajo pocas esa es la verdad Trabajo poco Y estoy cada día más feliz ¿Viste? Bueno Y también es como A creer en que eh... No creer como mucho los constructos sociales, ¿ah? porque también a veces te tratan de meter muchos con constructos sociales, como por ejemplo la profesora esa que tenía yo en psicología, que me dijo que no iba a poder hacer tal cosa o qué, porque ella no podía. Entonces yo, así como no le creí nada, y dije, bueno, y de hecho me la encontré hace poco. Me saludó, me dijo, oye, qué seco, oye, que está ahí en la televisión, y te está yendo bien. Y yo, como, sí, gracias, que está ahí. Y, ella estaba, y ella estaba donde mismo estaba donde mismo, yo no le dije nada, obviamente, pero, pero la vi donde mismo, entonces también muchas veces eh, la mente se auto -optocaliza. entonces se, se, se, se auto boicotea entonces es importante también como crear esta, estos mindset y estas creencias también de poder llevar a tu mente mucho más allá de donde creías que, que, que puedas llegar, si sí, el ser humano es increíble, Un, puede lograr soportar una cantidad de cosas. Eh, crecer, ampliar, conquistar, lograr muchas cosas que, que, que, que a veces no, ni siquiera sabíamos que podíamos. Y, y uno puede lograr lo que uno quiera. Yo por suerte tuve la, la, la, la, la suerte, la, la bendición de que mis dos papás, mira, mis dos papás, mi mamá, mi mamá, en, en algunos niveles fueron bien locos, fueron súper locos. ¿cachai? yo creo que no fueron de los papás así como estándar, así como tradicionales para nada, pero ellos sí me entregaron algo que yo trato de entregarle a todas las personas que, que veo, que es que cree en ti mismo si tú crees en ti mismo, tú puedes hacer lo que tú queráis, yo creo que ese es como el, el resumen de este programa por lo menos para mí es tú puedes hacer lo que tú quieras si tú crees en ti mismo y no crees en las falsas eh, los falsos miedos de los demás, ahí yo creo que está la clave. Es real es real, cree en ti mismo, más hay, un, hay una, una hackea importante, ajá que deberíamos agregarle al, al elemento. Dale, a ver. Yo creo que creer en ti mismo es fundamental. Creo que la, la mente, yo para mí el mundo y el éxito es mindset y estrategia. La combinación de las dos es imparable. Mindset, y estrategia, acción. Ajá. Creo que es muy bueno. Pero no hay que olvidar el entorno. Por supuesto. No hay que olvidar el entorno. Entonces el Lo entorno social. te potencia o te limita. De hecho, algunos, muchos dicen que el, eh, uno se convierte en las personas con las cuales se rodea. De todas maneras. Yo, estoy quiero, de yo quiero agregar un, un nuevo paradigma a eso. Ya. Yeah. Eh, que nosotros somos la expectativa de nuestro grupo de referencia. O sea, también nos convertimos en la expectativa, lo que espera nuestro grupo más cercano. Ya. Yeah. Entonces, imagínate si tú ya sabes esa clave. Uh -huh. Son es claves que se ha estudiado en psicología, se llama el efecto Pigmalión. Sí. Que gallos que entran a la universidad de colegios rurales, que otros gallos que. Entonces, es una, una que se está estudiando. Y entran en un rol de una construcción social. Sí. Uh -huh. Una co-creación. Entonces, claro. eh, si tú ya sabías eso, Ajá. y sabéis que ya, si tú te crees el cuento, puedes lograr ciertas cosas. Si estudias estrategia además también, pero también tu entorno te, te, te moldea y te potencia, te limita entonces eh, cámbiate el entorno. Por. Exactamente. La gente me dice, vieja, <risa> mira, la gente me dice, ja, yo quiero ganar más lucas. Es que es muy fácil ganar más lucas. Júntate con gente que gana más lucas. Es tan simple como eso. Porque las células se copian en función de la evolución. Exactamente. Copiamos las actitudes, los hábitos, los gestos de la gente con la cual nos, más nos rodeamos. El perro se parece al dueño. Sí, está todo el día con el dueño, ¿no? Sí, ¿Has visto po. los perros que se parecen al dueño? Sí, es verdad sí. eso. <risa> sí, sí, sí, entonces, sí. si nos copiamos, copiamos estratégicamente. Eso Exacto. planteo yo, querido. Jorge. No, y eso está súper bien. Y sabéis con qué se conduce también con lo que son los, los, el marco referencial. Nuestro marco referencial también tiene que ver con cuáles son nuestros referentes. Si yo tengo un referente positivo, tengo un referente ganador, tengo un referente que rompe esquemas, entonces probablemente yo termine rompiendo esquemas, ganando cosas que me interesan y teniendo un enfoque positivo. Eh, y eso tiene que ver incluso con nuestras amistades las parejas que tenemos en qué entorno laboral trabajamos oh. y qué filtramos de también nuestros familiares entonces muy importante esto del contexto social que eh, que creamos, de hecho, en la, en la terapia con, conductual contextual de tercera generación, que es como un poco lo que se está eh, llevando ahora en, en psicoterapia eh, moderna, ya del 2003 en adelante, tiene mucho que ver el contexto y tiene mucho que ver qué hago yo con mi contexto o cómo lo cambio. Y, y mucho tiene que ver con cómo ese contexto también influye sobre mí y cómo yo influyo de vuelta en ese contexto o si literalmente ya me cambio de contexto. Así es pues. como la verdad tal cual es. Eso es. Así que, bueno, tirémonos, ¿Nos queda tiempo todavía con solito? ¿O? Tres, ya. Yeah. Okay. Ya. Este, yeah. Así que, bueno, yo creo que eh, ha sido muy, muy agradable, muy positivo esta primera junta. Ojalá que, que se repita que nos podamos unir también en, en... Mira, la página Emprende Joven. En charla en cosa mira, ¿viste? Emprende Joven. Y eh, bueno, les quiero recordar también que voy a dar una charla este sábado 7 de diciembre, de 7 a 9 de la, no de la noche, al ladito del bar Comedy, cerca en el barrio Italia. Eh, vamos a estar con mucha gente muy positiva, muy, muy en una vibración muy rica. Ya está el afiche para mostrarlo, ¿verdad? Y que está en el afiche, eh, sí, está en mi Instagram. Lo vamos a buscar. Búscalo en el, en el Instagram. Oye, nada nos calla. Nada nos calla, ¿viste? Exactamente. Y están todos invitados. Las inscripciones están abiertas. Para las personas que mencionan este programa, hay un 2 por 1 Así que está de verdad regalado para que Qué vayan, bueno. para que lo aprovechen. Y eh, lo importante es que levantamos el espíritu, levantemos el ánimo, salgamos adelante, rompamos paradigma. ¿Viste? Ahí está el afichito. Esa es la sala. Mira, es el espacio círculo, el espacio que es de un amigo que es emprendedor. Qué buena. Que vino esto del programa pasado y que es un espacio súper bonito que está hecho con mucho cariño está en un lienzo gigantesco amplificación, sonido, la sala tiene como 5 metros de alto la buena, buena, es muy bonita la sala y ahí está hecho con mucho amor porque es el emprendimiento de, de, un, de una pareja amigo amigos que, así que Así que eso y bueno, están todos invitados para esta charla de cómo levantarnos con fuerza en tiempos de crisis. Así que bueno, de verdad que ha sido un agrado pues mi querido colega y amigo Benjita. Eh, despíase con lo que usted quiera, una frase, un, oye, que no un en resumen. redes sociales. Po. Ya. ¿Ah? Síganlo en redes sociales. ¿A ¿Para dónde te seguimos? Benja Fajovic, una bellín pronunciarle, ¿eh? Solo... Benja Faibovich. Bueno, benjaf.com también. Ya, productos perfecto. digitales, ¿eh? Perfecto. Mira, mira, ahí está el Instagram. ¿Viste? Salgo está lindo. Sí, ¿viste? Salimos guapetones los dos aquí en el... No, estamos rompiendo, la <risa> estamos rating, rompiendo. rating máximo. ¿Viste? Y Oye, eh, eso. Bueno, decirle a la gente que lo que dejas ingresar a tu mente es lo que reproduce afuera. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu vida en los próximos años? Ajá. Los quiero dejar con esa pregunta. Y si la respuesta es desde el positivismo, desde el vivir, desde el sentir, desde el agradecer, desde el amar, desde el sumar... Que sigan viendo este programa Eso, pues. y, y que nos sigan en las redes también. Exacto, que sigan en las redes estos dos humildes servidores que lo único que están tratando en el mundo es de cambiar este país de forma positiva. Somos generaciones que vamos a dejar, generaciones nuevas en Chile, de mayor optimismo, mayor fuerza, mayor motivación, rompiendo paradigmas y esquemas negativos del miedo, desde, desde el no puedo al sí puedo, yo lo voy a hacer y si yo pude, tú también pero todo el rato lo puedes hacer. Así que nos vamos a despedir y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en un próximo sábado. Que estén muy bien, un abrazo para todos. Chau, chau, chau, chau, chao Que estén bien.